Muchas gracias Francis, nos vamos a una pausa y volvemos No abandones en breve. a sus amigos. Hay más con